Un diplomado de oratoria y maestría de ceremonias, auspiciado por la Escuela Dominicana de Educación Oral y la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte, será impartido en esta ciudad de San Francisco de Macorís.